Al fin, al fin alguien se manifestó, al fin pusieron sentido en lo que está pasando, porque no se trata de decir la primera babosada que nos venga a la cabeza y después salir con un chorro de mentiras y cortinas de humo, que es lo que le están aquí aclarando al señor Maduro. ¿Por qué? Porque él cuando comenzaron los diálogos en México dijo, ya se le acabó el itinerato a Guaidó, ya me reconocieron a mí como presidente, ahora yo soy el que mando, ahora yo hago lo que se me da la gana. ¿Y sabe cómo se paran las garzas? Así, así se paran las garzas. ¿Cuál es el cuento? Estados Unidos quiere poner en cintura a Maduro, porque no olvidemos que por estos días desafortunadamente hay un conflicto entre Estados Unidos y Rusia. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que Rusia de decidió atacar Ucrania y hay una guerra, hay un derramamiento de sangre inútil y desafortunadamente es lo que está pasando. ¿Qué es lo que pasa? Que Rusia surtía de petróleo y de gas a gran parte de Europa y al mismo Estados Unidos. Al estar en conflicto, ¿por qué están en conflicto? Porque... Rusia está atacando Ucrania, pero Estados Unidos está defendiendo Ucrania. Y lo está reforzando con armamento, con utensilios de primera necesidad. Está albergando a muchos ucranianos en todas partes del mundo. Bueno, en fin. Entonces, ¿qué hizo Putin? Cerró el grifo y ahorita, sobre todo el que más está viendo jodido es Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Que vienen los conflictos que no sirven para un carajo. ¿Sí? Y vienen los ideales que tampoco sirven para un carajo, porque aquí no hay ideales, aquí lo que hay es poder. Entonces Estados Unidos decide ir a Venezuela a hablar con Mr. Maduro, a decirle, bueno, yo le voy a quitar unas sanciones y usted comience a proveer, comience a surtirme de petróleo, porque como le cerraron el grifo por la parte de Rusia, entonces aquí se acabaron los ideales. Entonces, ¿qué pensó Maduro? Dijo, vamos a volver a unos diálogos. Ya me están pidiendo petróleo, ya me están comenzando a, a quitar las sanciones. Entonces el hombre ya está haciendo fiestas en su cabeza y el hombre dice ya tengo la sartén por el mango. No hay que cantar victoria cuando apenas se está comenzando. Por eso Estados Unidos le advirtió de manera muy seria que podría reforzar las sanciones contra Venezuela si Maduro no negocia de buena fe con la oposición. ¡Ojo! ¡Ojo! Porque yo me imagino que Maduro no esperaba eso Las sanciones que impuso Estados Unidos desde el 2019 contra la dictadura chavista sigue vigente O sea, esto no, vuelvo y digo, esto no es que porque ya un golpecito aquí Vamos mi hermano, tú eres mi pana, ya se arregló No, aquí hay unos estatutos, hay unos decretos y hay unos documentos firmados que dicen lo contrario eso sigue vigente y alertó sobre el riesgo para los estadounidenses de viajar al país caribeño ante la posibilidad de ser detenidos injustamente. Todo aquel perimono, todo aquel gringo que quiera pasear, váyase para cualquier parte, pero no se le ocurra ir a Venezuela, hermano, porque lo cogen a usted como conejillo de indias sin tener arte ni parte. Eso es lo que está advirtiendo el gobierno de Estados Unidos a sus compatriotas Si el régimen de Maduro no negociara De buena fe con la oposición En las conversaciones que comenzaron en agosto Del 2021 en México Y que podrían reanudarse en los próximos días Tras ser suspendidas Por decisión del oficialismo Estados Unidos le advirtió Que podría en lugar de quitarle las sanciones Reforzárselas Aquí la cosa se pone tensa Y se pone rica para otros Pero antes los invito a que se suscriban A nuestro canal, le den like Activen la campanita de notificaciones y comparta con todos sus amigos en las redes sociales. Háganos saber sus comentarios porque gracias a sus comentarios seguimos aquí siendo los número uno, Los chismosos del paseo pero hablando con la verdad. Hay que dejar en claro que revisaríamos nuestras políticas de sanciones en respuesta si el régimen de Maduro y las partes venezolanas lograran un progreso significativo en las negociaciones lideradas por Venezuela en México esto es una parte clara donde ellos dicen vamos a revisar Estados Unidos, ¿no? vamos a revisar las políticas para que esas negociaciones sean lideradas y sean transparentes para un progreso significativo, sobre todo en Venezuela. Al mismo tiempo, también hemos dejado claro que revisaremos nuestra postura de sanciones en caso de que el régimen de Maduro, por otro lado, no negocie de buena fe o no cumpla con esos compromisos, porque ya sabemos, ya la cagó una vez, la cagó dos veces y sigue en la misma arena. ya la gente como que no le está creyendo mucho, entonces toca mirar no solamente lo que se firme, sino lo que acontezca después ...para ver si se logró su cometido. Las sanciones que impuso desde el 2019 contra la dictadura chavista se mantienen en pie. O sea, no cantemos victoria. Más exactamente, señor Maduro, no cante victoria. Pese a que el pasado 17 de mayo los jefes de ambas delegaciones, tanto de la oposición como del régimen de Maduro, anunciaron en las redes sociales que habían celebrado en Caracas una reunión de trabajo para planes de futuro en el rescate del espíritu de México. Perfecto. En agosto del 2021 se paralizó dos meses después por una decisión de la dictadura en señal de protesta por la extradición a Estados Unidos de Alex Zapp, presunto testaferro, de Maduro No olvidemos Él ya estaba detenido en Cabo Verde Los diálogos estaban por otro lado Y ellos querían ir a sacarlo de la cárcel Para meterlo en una negociación Y después ya se lo a Venezuela Y como si no hubiera pasado nada El régimen condicionó La reanudación de las conversaciones A la devolución del avión venezolano iraní Retenido en Argentina Desde el pasado mes de junio Por vínculos con el terrorismo Esa es otra pata que le nace al cojo Más que Cagaos pues que eso ya están untados hasta la coronilla y todavía lo niegan y, lo, y estamos en misiones humanitarias y yo me pregunto una cosa para llevar misiones humanitarias tienen que llevar armas, tienen que llevar terroristas tienen que llevar personas buscadas por la ley esas misiones humanitarias están como raras a lo que también se refirió Price fue a la posibilidad de que la empresa estadounidense Citgo Petroleum vuelva a importar de crudo desde Venezuela en caso de recibir el visto bueno del gobierno estadounidense lo que yo digo, ahorita Estados Unidos está apretado por el, por el petróleo entonces es una como una ventana, como una puerta que se abre a la dictadura chavista pero esto no quiere decir que ahorita vamos ahí nos cogidos de la mano y aquí no ha pasado nada no señor, subrayó que las sanciones permanecerán en su lugar hasta que haya un progreso demostrable hacia el cumplimiento de las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano hay que ser objetivos si el régimen de Maduro no cumple con su promesa de negociar de buena fe también tenemos el potencial de calibrar esas sanciones en otra dirección o sea, palabras más, palabras menos no vaya a dar ese papayazo que es una oportunidad que tiene latente el señor Maduro porque se le puede voltear la torta además también existe el riesgo para los estadounidenses de viajar a Venezuela tras la detención de varios ciudadanos que según la Casa Blanca están bajo detención injusta recordemos que hay cinco ejecutivos de la petrolera Citgo detenidos y acusados de supuestos cargos de corrupción así como dos esmarins que fueron detenidos en el 2020 dijo Price la dictadura de Maduro continúa reteniendo de manera ilícita e injusta a varios ciudadanos estadounidenses ha sido una cuestión prioritaria para Estados Unidos buscar asegurar la liberación de todos ellos, por supuesto uno de ellos llegó a casa recordemos que fue para finales del año pasado y desde entonces hemos continuado haciendo todo lo posible para asegurar su liberación luego de que se planteara la peligrosa posibilidad oígase bien y digo la peligrosa posibilidad ...porque esto no le conviene a nadie... Esto, ...entonces si se llega a cumplir... ...este canje... ...si se llega a cumplir... Esta, ...esta propuesta que está haciendo... ...la dictadura de Maduro... ...con el gobierno de los Estados Unidos... ...sacaría yo un eslogan acá... ...donde diga... ...el ser bandido si sí paga... ...el ser malo si sí paga... ...el ser terrorista si sí paga... ...porque esto lo único que me comprueba es esto... ...luego de que se planteara la peligrosa posibilidad por algunos analistas de que estados unidos pueda intercambiar algunos de esos presos por Alesa y los sobrinos de maduro que están cumpliendo condena en estados unidos o sea yo voy a cambiar gente de buena fe como son digamos los eh, los ingenieros de Citgo o los ciudadanos que desafortunadamente les dio por ir allá y los vamos a cambiar por estos bandidos para que sencillamente me los traten a ellos bien no la cosa no es así Ahí les dejo esa perlita. Hasta una próxima oportunidad.